Buenas, mi, mi nombre es Andrea Hayes, de parte del Proyecto Afro-Latino, y estoy aquí con... Relina Estrada Cardona. Bueno, ¿dónde te naciste y te, te criaste? Barranquilla, en 1987, el 14 de junio. Bueno, y... Aquí en tu barrio Nueva Colombia hay bastante afrodescendientes. Sí, hay bastante. ¿Y de dónde proviene esta población? La, la mayoría, bueno, la nueva generación ha nacido aquí en Barranquilla, pero algunos son de San Basilio de Palenque. ¿Dónde queda San Basilio de Palenque? Es un pueblo de Bolívar. Uh -huh. Bueno, y bueno, ahora voy a preguntarte un poco acerca de tus experiencias como una afrocolombiana. Ah, es muy común aquí um, decir que el racismo no existe. ¿Tú crees que eso es la verdad? Claro que el racismo existe todavía. Ah, ¿Nos puedes dar un ejemplo? Yo tuve una experiencia, yo soy estudiante de venta de impulso de productos y servicios. Y me mandaron para un almacén de telas en el centro. Y no me acepta. Habían varias, varias compañeras. Y apenas había di que ay, pero tú eres morenita y aquí no estamos necesitando morenita. Yo le dije, este es un almacén de la que tiene que ver que yo morena y aceptaron a la otra. ¿Verdad? Wow. Para ti, ¿qué significa el término afrodescendiente? Afro, para mí, afrodescendiente es que, como nuestros ancestros fueron traídos de África, esclavizados, uh -huh. de ahí se viene el término afrodescendiente. ¿verdad? Descendiente de África. Hay otros términos que utilizan para describir la población afrodescendiente, afrocolombiano. Uh -huh. Y existen Alemania. otros grupos uh, de afrodescendientes de aquí en Colombia. Aquí en Colombia están los raizales, uh -huh. los, de San, los de San Andrés. Uh -huh. Y ya los que vienen de, de San Basilio de Palenque. Uh -huh. Entonces, un, un negro de Medellín, por ejemplo, uh, él no es raizal ni afro, uh, ni, ni afro-colombiano, afro afro-colombiano, dicen para los demás Ajá, que no son todo. de Palenque Ajá. o de San Andrés. Ah, bueno ¿Y